Hablando con Jesús Podcast Muy buenos días, mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido televidente, oyente, el momento que tú nos estás escuchando. Muy buenos días aquí desde los estudios de Cristo en la Gloria, porque estamos en la Gloria para hablar de Dios hoy con un tema maravilloso que ha puesto el Espíritu Santo, un tema maravilloso que se ha titulado 60 minutos, 60 minutos que el Señor ha titulado para decirte cuánto Él te ama, cuánto Él te quiere, cuánto Él ha hecho por cada uno de nosotros uh, antes de, desde de antes que estuviéramos el vientre de nuestras madres, so, el Señor hoy Quiero darte una palabra de poder, quiero una, una palabra que realmente llegue, a lo como te digo, a lo más profundo de nuestros corazones. En estos 60 minutos, el Señor te va a hablar de una manera sobrenatural. Un saludo a todas esas personas que nos escuchan en Italia. La gloria y la honra para el Señor. Estamos llegando a, su, a, a esa nación. Grande y poderoso también México. Saludos para aquellas personas que nos escuchan en México. Grande y poderoso eh, desde aquí, de Bogotá, Colombia. Siempre dándole la gloria, a la honra y al poder a nuestro Padre Celestial. Señor, te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Puedes escribirnos también a Cristianos en la a CG Pastoral, a cristianosengloria.com, al WhatsApp 317-236-1052. Nos puedes escribir también. Eh, y nos puedes seguir por eh, nuestras redes sociales, también por Facebook, una vez más, por Facebook, por Instagram, por nuestro canal de YouTube, Cristianos en la Gloria. Porque estamos en la gloria para hablar de ti, Señor. Y una vez más con este tema maravilloso que el Señor ha titulado 60 minutos. 60 minutos que el Señor va a hablar a lo más profundo de tu corazón, de tu vida. No te quedes únicamente con esta palabra, compártela, dale la gloria y la honra a nuestro hermano Padre Celestial. Y en este tema, eh, aquí en Hablando con Jesús Podcast, en estos 60 minutos que el Señor ha puesto...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 Miren lo que es una hermosa palabra que nos trae el Señor aquí en 1 Juan 4, 7, 8. Que amemos, eh, el Señor nos está diciendo que amemos, que, ah, que amemos los, nos amemos de los unos a los otros, que nos respetemos. Cuando tú dices amar, decir te amo y todo eso, ese te amo, ese amar a Dios debe tener. Eh, hay que decirlo, mucho cuidado, porque hoy podemos decir un te amo y mañana, mejor dicho, somos podemos ser las, las fieles más grandes del mundo entonces en, en esta palabra que el Señor nos trae en esos llamados 60 minutos el Señor está diciendo si tú eres amor compártate como yo con amor como el Señor es tarde para la ira pero grande en amor ama al Señor cuida tus, tus comportamientos tu forma de reaccionar en el nombre poderoso de Jesús y por eso el Señor nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Él es grande y poderoso. Tú amas a Dios, tú dirás, claro que sí. Pero ¿por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué actúas de esa manera? Tú dirás, porque soy un ser humano. Claro que eres un ser humano. No somos perfectos. Pero cada día estamos buscando esa perfección. Cada día estamos eh, tratando de ser, no como Dios, sino eh, de cambiar esas cosas malas dentro de nuestra vida. Si realmente somos hijos de Dios, de pronto esas palabras ya no nos deben ofender. Eh, más bien a veces callamos para que no haya contienda. Y la mejor palabra para contender, sabes, quedar callado o decir yo te amo como Cristo. Entonces el Señor, y continúa la, la palabra, dice, el que, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Muchas personas dicen que tener a Cristo, tener a Dios en sus vidas, pero realmente no lo, no lo tienen. ¿Por qué? Una vez más, por, por sus frutos serán conocidos. Si realmente tú conoces de Cristo, ya esas palabras que te digan no te van a tocar. Mejor cállate, pídele al Señor. Que, que te fortalezca, que te ayude en ese momento de aflicción. Si te yendo a sentir mal, no te preocupes. Lo que más te debe importar es que el gran yo soy eh, esté contigo. Recordemos que la, la salvación es independiente. Y es por eso que eh, pues debemos orar una vez más los unos por los otros. Pero debemos dar, debemos, debemos dar lo máximo para que el Señor vea que también estamos ayudando al prójimo en el nombre poderoso de Jesús. Porque eso es amar los unos a los otros. Y una palabra que me trae ahorita el Señor en San Mateo, Evangelio de San Mateo 19, 14. Algo maravilloso que nos dice el Señor es cuando estaba bendiciendo a los niños. Dice, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué le preocupa a un niño? Tú no me dirás, nada le preocupa. Claro que no. No le preocupa nada a un niño. Lo único que le preocupa es comer y divertirse. Y ni siquiera ni comer. Porque él sabe, o ella sabe, eh, que a qué hora le van a dar su desayuno, a qué hora le van a dar su almuerzo y a qué hora le van a dar su cena. Y es por eso que el Señor claramente nos dice en una vez más del Evangelio de San Mateo 19.14 Deja a los niños venir a mí. Entonces, cuando el Señor dice dejar a los niños venir a mí, es que nosotros debemos actuar como sus niños. Sabemos que aquellos pequeños, estos niños, dependen de sus padres. Y esos padres le van a dar de comer. Así dice el Señor. Dependan en de mí, no se preocupen. Actúen como yo, su padre ejemplar, el gran yo soy. En el nombre poderoso de Jesucristo. No se preocupen. Vengan a mí. Están tranquilos. Dame esa carga, dame ese problema. Y continúa diciendo, dice, y no se los impiedades porque de tales son, de tales es el reino de los cielos. Sin preocupación, sin lágrimas. Es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta, o en esta noche, está diciendo, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor de Dios es de Dios. Todo aquel que amas es nacido de Dios. Tú amas realmente, entonces comienza a comportarte como Dios, como el Señor como el Señor te consiente, como el Señor te bendice, como el Señor te, te da muchas cosas en lo material y en lo espiritual. Entonces, también compórtate como ese hijo de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Precisamente conozco un caso. Eh, este caso, esta persona es un hombre, no voy a decir nombres, pero siempre vive como en amargura, siempre vive como que, que él siempre lo señalan, que él es el malo, que él no sé, cómo se victimiza y yo no sé qué, qué le pasa a él, a esta persona, se victimiza mucho, que, que a él lo, lo, lo rechazan, pero desafortunadamente la forma que él habla, aleja a las personas. Como él trata de imponer todo. Y entonces aquí no es de imponer. Aquí es de, bueno, que nos digan y callarnos. Muchas veces tuvieras, pero debemos callar por. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al, al amar, al actuar como Cristo, debemos de tomar esa cruz. Tomar esa cruz y seguir adelante. Bueno, a haber adversidades van a haber muchas cosas que no te van a agradar, no me van a agradar, pero bueno, se si hablaron de Cristo porque no, no de nosotros. Precisamente, una de, de, de aquellas personas que nos siguen eh, en nuestras redes sociales, nos escribían nuestro WhatsApp y me, y me comentaba, me compartía que ella trataba de hacer un, un grupo de oración, pero la gente la rechazaba porque actuaba diferente. Ella era, entonces yo le decía, Tranquila, no te preocupes. O sea, el Señor conoce la disposición de tu corazón. Eh, trataste de hacer algo, pero si ellos no aprovecharon esa bendición, bueno, el Señor conoce lo importante que, yo, que tú intentaste, que tú hiciste lo mejor. Entonces, da lo mejor para el Señor. Y vas a ver que cada día de vuestras vidas, el Señor te va a bendecir. Da lo mejor. Yo le decía a ella, pero si hablaron de Cristo, ¿por qué no de nosotros? Más bien, gozate que hoy pudiste abrir uh, tus ojos. gozate que vas a poder amar cada día más al Padre. gozate que vas a seguir en esa transformación en el nombre poderoso, de su nombre. Y es por eso que el Señor te está diciendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en estos titulados 60 minutos, que uh, una vez más, estamos en la primera uh, de Juan, capítulo 4, versículo 7 a 8, dice Amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ama al Señor con todo tu corazón ama al Señor con todo tu ser y es realmente el Señor se está encargando de transformarnos, de quitarnos vendas porque el momento de quitarnos vendas, sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida al momento de que Él nos quite de vendas, estamos entendiendo realmente de que ese Dios vive de poder, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y es por eso que estábamos yendo también al Evangelio de San Mateo y en el capítulo 19, eh, versículo 14, que actuemos como esos niños, esos niños que realmente no les preocupa nada. Sabemos que en nuestra humanidad hay, hay aflicciones, muchas cosas, pero seamos como esos niños. Dependamos de nuestro Padre Celestial entreguemos todas las cargas en el nombre poderoso de Jesús y verás que el Señor va a hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas y también el Señor nos lleva a primera de Juan capítulo 4 del versículo ese versículo 10 que nos dice uh, y cuando ahí nos habla que Dios te amó primero uh, ahí dice en este consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Uh, en que Él nos amó a, a nosotros y envió a su Hijo en eh, apropiación propia, uh, por nuestros pecados mira como que, que tan grande qué tan hermoso es nuestro Señor saber cómo somos saber que Moisés le dijo que no destruyera su pueblo él dijo no, fue lo peor que, que, que construí y mira lo que vemos hoy en día como la gente... A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Vemos un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, no le agrada a Dios. Pero cada día oramos por ellos. ¿Para qué? Para que ellos buscan del Señor. Entonces oramos por ellos y esa persona que de pronto tenga ese conflicto, de pronto desviación sexual, oramos por ti. Oramos por ti para que tú seas buscando del Señor. Cada día el Señor sea liberándote en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial para la Gloria, te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de tu nombre. Es un mensaje maravilloso que nos trae el Señor: que el Señor te ama, a pesar de tu conflicto, a pesar de tu actitud, de, de tu forma de ser. El Señor quiere hacer lo mejor en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial para la Gloria, te amamos, te glorificamos. Es muy importante que. El Señor nos, nos, nos, nos dice esta mañana una frase maravillosa que nos dice Charles Spurgeon. Dice que si un problema te lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Que ese problema de pronto tú dices estoy afligido, estoy afligida, estoy cansada, no puedo más. Y si eso te lleva a buscar más de Dios, de su amor, de su presencia, gloria a Dios, que sea una bendición. No lo veas como... Otra vez me pasó esto, ¿no? Dale gracias a Dios que por ese motivo tú estás orando, por ese motivo tú estás doblando rodillas, por ese motivo eh, estás buscando más la presencia del Señor. No te canses de buscar al Señor. Siempre le siempre darle la gloria y la honra y el poder. Es por eso que el Señor, cada día de, de tu vida, tú debes amarlo, debes de exaltarlo, debes de darle la gloria y la honra y el poder a, a nuestros amados Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amado Señor poderoso Rey, qué hermosa palabra que tú nos estás dando hasta el momento, que tú nos amaste primero y que has dado a tu hijo, a tu hijo Jesucristo por nosotros. Y, y, y él se ofreció. ¿Para qué? Para, para decir yo quiero pagar el precio. Yo quiero pagar ese precio para que esta comunidad entienda realmente que los amamos, los queremos. Cuando digamos, cuando digo que los amamos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos quieren tanto que quieren salvar mucha gente de la mentira, de la de este mundo, de este mundo que únicamente quiere es la avaricia, el dinero, lo terrenal, pero no quieren buscar la presencia del Señor. Buscan un Dios únicamente, como siempre lo he dicho, un Dios de, un Dios bombero, pero el Señor está, está realmente eh, diciéndote, aquí estoy. Busca más de mi presencia, te dice el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que cada vez que ese sol radiante llega aquí por esta, por esta hermosa uh, eh, ventana, me gozo, me gozo que el Señor es dándonos ese sol diciendo, mi misericordia te la doy, te la doy de esa manera. Dándote ese sol, ese resplandor, para que digan que yo estoy, a pesar de tus valencias, a pesar de tus... Uh, de tus cosas malas, pero bueno, estoy ahí porque te amo, quiero darte sol, quiero darte esa vitamina C, quiero darte, eh, decir, yo soy luz en las tinieblas, tú eres luz en las tinieblas, está diciendo el Señor, y por eso, mira que el Señor ahorita nos lleva también a Filipenses capítulo 4, o sea, a Filipenses capítulo 4, el 6 al 7 nos dice, por nada estés afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego que dice en toda oración y ruego entonces tú te le estás pidiendo todas todas peticiones en oración y ruego podrás pues, claro que sí gloria a Dios se lo está haciendo y si no lo estás haciendo comienza a hacerlo y continúa diciendo con acción de gracias siempre dale, dale gracias al Señor dale gracias al Señor que lo que está haciendo en tu vida como te dijo uh, como te dije hace unos segundos como decía Charles Spur uh, Spurgeon si un problema te lleva a buscar a la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Entonces, dale gracias al Señor. Y continúa diciendo en, en Filipenses 4, versículo 7, y la, paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que te lo repito, y la paz de Dios, esa paz, esa tranquilidad que no te la va a dar el mundo, no te la va a dar ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, pero tú vas a orar por ellos. La paz que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que ya estábamos hablando sobre eh, el amor, el amor, que pasa todo entendimiento, y aquí hasta nos está hablando que sobrepasa y la paz, que pasa sobre entendimiento, la tranquilidad, esta paz que el hombre ofrece, ese amor que el hombre ofrece, eh, es pasajero pero esa, ese amor, esa paz que Dios ofrece es eterno en el nombre poderoso, de su nombre guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús o sea, una vez más y un ejemplo que puse hace mucho tiempo que estas gafas sean Cristo Jesús los ojos sean el Padre y cada vez que el Señor los ve los ve a través de su Hijo y nos ve con paz, con amor, con tranquilidad. Y el Hijo sigue llorando y el, y el, y el Hijo sigue diciendo, aquí hay mucho potencial, Señor. Aquí necesitamos llevar lo, lo que más podamos. Pero la misma palabra dice que todos no van a ir. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Volvemos en las, en las iglesias eh, hablando de que, que eh, mucho en contra de las mujeres. No estoy en contra de las mujeres que, que predican. No estoy en contra sino que son, están dejando ser utilizadas porque los hombres, ¿dónde están? Aquellos que tienen el llamado, ¿dónde están esos hombres? Entonces, tú dirás, pero está yendo contra la palabra, pero necesitamos llegar a más gente, evangelizarles, predicarles a las personas. Si los, si los hombres no, no, no hacen la tarea, estoy hablando de hombre masculino, no hombre en general. Entonces, esto, eh, ¿dó ¿Dónde están aquellos hombres? Aquellos Elías, aquellos Moisés, Abraham, Jacob, ¿dónde están ellos? No lo hay. Y mira que esta semana también pusimos una, algo en nuestras redes sociales que me parece verdadero. Y esto lo dijo un, un, un evangelista puertorriqueño, Chille Ávila, que ya está en la presencia del Señor. Esta generación no ayuna ni ora, pero tienen más visiones que Juan en la isla de pasmos Y es la verdad. Entonces yo te digo, aquellos que critican que, que, que esta mujer dijo esto, que aquella dijo esto, ojo. Que aquellas que predican la verdad, la sana doctrina, estoy ¿sí de acuerdo? Aquellas que predican la, la doctrina equivocada, no. no la, la, la, la doctrina verdadera. Entonces... El Señor nos está diciendo, incluso en los días malos hay que buscar el lado positivo, buscar siempre la presencia del Señor. Por eso el Señor nos dice una vez más en, en Filipenses 4, 6, 7, por nada estés afanados si no conocidas han conocido nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda, en toda su presencia. Búscalo siempre en el nombre poderoso de Jesucristo. No te canses de buscar en su presencia, como dice, vive, ama y sonríe. Vive para el Señor. Ama para el Señor, sonríe para el Señor. Que esa gracia que recibimos, de esa gracia vamos a dar. En el nombre poderoso de su nombre. Nuestras almas te alaban, te glorifican, amado Señor. Y es un hablando con, hablando con Jesús Podcast que el Señor ha puesto maravilloso. Me gozo en el Señor también. Él nos habla de amor, que nos habla de que lo busquemos en ruego, en oración. Y que siempre seamos como esos niños pequeñitos, que no nos preocupemos de nada, que Él tiene todo bajo control. Pero, hay, pero yo sé, I know, que... Como, como ya como adultos, como seres humanos, como mortales. Ay, ¿qué va a pasar? Y como que queremos que las cosas ya. Pero no son así, desafortunadamente. El Señor tiene... Eh, llegar al punto de un Abraham y vivir en fe. Pero vivir en fe no es estar aplastado en un sofá y ya, no. Vivir en fe es que Dios tiene todo el control. Todo. Voy a ser prudente, voy a, es por ejemplo ahorita en la pandemia, a uh, muchas personas que la vacuna, que es la, la cosa del diablo y no sé qué, se, seamos prudentes, bañémonos de manos, ponémonos, pongámonos eh, tapabocas, seamos prudentes. Y vas a ver que todo va a, ser, eh, que todo va a estar bien. Romanos 5.8, aquí nos habla del amor de Dios es incondicional en Romanos 5:8 nos dice pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros por nosotros y te lo vuelve a repetir y él no se cansa de repetirte que él, que él te ama que él nos ama grandemente nos ama tanto tanto tanto tanto que por él ya ven, van, vendría ya pero está dando más tiempo ¿Para qué? Para poder señalar a las personas, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a, tu, a, a un familiar tuyo. Si viniera Cristo, de pronto tú te irías, pero tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, no se iría. Pero Él está escuchando las oraciones y le está, y le está dando oportunidad y les está hablando y por aquella, por, por aquel lado, por este otro, pero las personas no están haciendo caso. Estamos cuando únicamente estamos en los tiempos de Noé. Esta puerta todavía está del lado que está abierta. ¿Quién la va a cerrar? Pues el Señor. No las eh, cuando en la época de Noé, ¿quién cerró la puerta? Noé, no el Señor cerró la puerta. Entonces el Señor está esperando que tu papá, que tu mamá, eh, mejor dicho, que tu familiar, ya deje esas cosas del mundo, ya deje de justificar las cosas. Porque el Señor te ama, y como lo di, como comenzamos en primera de Juan, capítulo 4, 7, 8. Amados, amémonos los unos a los otros. y amamos unos a los otros, es orar por cada uno de nosotros. Aquel, porque de aquel vecino que te odia, que no sé qué, aquella persona que te humilla, aquella persona que habla mal de ti. Ora por esa persona. Y vas a ver que el Señor va a hacer algo maravilloso. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, tú me dirás, pero. Eh, es injusto entonces es injusto que el Señor Jesucristo pagó un precio sabiendo lo que iba a, lo que iba a pasar con tu vida y mi vida que íbamos a ser malos el Señor dijo ah no, me van a escupir me van a cachetear me van a, me van a dar latigazos, porque yo voy a pagar el precio por ello no, no vale la pena, no, es, es injusto le, le, le diría padre, es injusto pero él dijo que pase esa copa, si es la voluntad del padre pero él dijo no, no a tu voluntad, Señor. Y por eso Romanos 5, 8 nos dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, éramos. Porque cada día vamos en este proceso. Cada día vamos en ese, eh, como, como es alfarero nos está quitando esas grietas, arreglando esas grietas. Algunas veces, uh, yo siento que... Uh, eh, hay cosas que van a quedar, unas críticas chiquiticas ahí, eh, mejor dicho, remendaditas, bien bonitas. Pero como Dios es perfecto, Dios las va a arreglar y, y vas va a ver que tú eres sin arrugas sin mancha. Es lo que quiere el Señor, la iglesia. Una iglesia comprometida, una iglesia que realmente esté dispuesta a amar al Señor como el Señor te ama. El Señor te ama grandemente. Y una vez más, Romanos 5.8, pero eh, Dios... Demuestra su amor por nosotros en esto, en que, en que cuando, uh, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. ¿Murió por ti para qué? Para que, tú, eh, si eres, uh, para que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu compañero de trabajo, tu jefe, conozcan de Cristo. Él no necesita la ayuda, pero tú necesitas mostrar ese testimonio realmente. Re, eh, mostrar que tú eres ese gran fruto. Porque por los frutos seremos conocidos. Por ese fruto que tú estás dando. Por esa forma que estás cambiando. No por las actitudes del, del mundo. No más. No más. Te lo digo. En cualquier momento puede venir Cristo. Todo se está dando. Están, se está viendo muchas cosas. Pero tú dirás que está llegado. No, todavía no. Pues. No sabemos. El único que lo sabe es el Padre. Ni los ángeles saben. Pero llegó el momento. Si tú te vas, gloria a Dios. Si no, ponte a pensar. Si por tú, si por tus actitudes, tu forma de pensar, no se va a ir ni tu papá, ni tu mamá, ni tu, ni tu hermano, ni tu hermana, ni eso, ¿qué pasa? Si no han reconocido a Jesucristo como su Señor, porque recuerda, el que reconozca a Jesucristo, se va. El que no, no. Pueden ser buenas personas, la última decisión la tiene el Señor. Pero hay la misma palabra dice que necesita reconocer a Jesucristo y nacer nuevo. De nuevo. Es lo que necesita. Necesitamos seres como esos niños. Y por eso el Señor nos ama tanta, tan grande. Y eso es lo que me gusta el Señor, que nos ama. Pero hoy, la, la, hoy en día la humanidad. Hoy te ama, mañana te da una patadita. Pero el amor de Dios está incondicional. Te, ap te apapachea, te consiente. En ese momento de que tú cometiste un error, listo, no lo vuelvas a hacer. Continúa. Si te sigo moldeando. Y tú cada día más, cada día en ese proceso. Y tú sabes que si vas a tratar de cometer ese error, como que ya lo piensas dos veces. Dice no, uh, uh, uh, no, yo, yo, yo tengo un Dios vivo de poder. Que me, me dio promesas y yo quiero cumplirlas. Y hay reglas en esa casa. En esa casa es, el, es la novia de Dios y en esa novia de Dios ahí debe haber un gran comportamiento de amor, de esperanza. No únicamente para los que están alrededor tuyo, sino para aquellas personas que, como decir, ese a vos a vos, eh, el Señor eh, vaya diciendo: Mire, Miren lo que los, los que realmente me reconocieron, los que realmente hicieron la tarea. Isaías 49, 15, miren lo que nos dice el Señor, aquí no sabrá más grande que el amor de una madre. ¡Wow! ¡Qué po y qué, qué palabra! Y mira que en Isaías 49, 15, nos dice, ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a la luz, aun cuando ella lo olvidara? yo no te olvidaré, hoy, vemos en di hoy en día vemos mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido televidente, aquí hablando con Jesús Popcast. muchos padres se olvidan de sus hijos, y hoy vemos una generación que le preguntamos de Jesucristo, de Dios, dicen conocerlo, cree pero no lo conoce, padres se olvidaron de sus hijos, no hicimos la tarea. Después, esa generación no conoce de Cristo. Cristo nos va a demandar a tus pequeños. O si te cansaste de ser papá o mamá, viviste de haberlo pensado antes. Porque así como Dios te ama, te da un trabajo, te da bendiciones, debes de, de bendecir también a ese pequeño. Cada día estamos trabajando en eso, en el nombre poderoso de su nombre. Son palabras de amor, con exhortación, pero con amor y, y hermoso como el Señor nos ama. Dice, no importa si, te, si, si, te olvida, si se olvidan de ti, pero yo te amo. Tengo cosas grandes y maravillosas para ti, en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. Grandes, tú no sabes lo grande que tengo, son las cosas maravillosas cosas grandes de bendición que una vez más mucha gente dirá pero no vale la pena tú no sirves para nada tú eres un problemático una problemática pero ese Dios divino de, de poder te está diciendo tú eres lo mejor porque te he traído antes de que estuvieras en el vientre de tu madre yo tengo un gran propósito contigo en el nombre poderoso de Jesucristo mi santo espíritu está en ti Tú estás dejando que, se, eh, que esas cosas del mundo ya no sean parte de ti. Que si no seas una mujer nueva, un hombre nuevo, un hijo nuevo, un abuelo bueno, una tía, un tío, no sé. Pero que seas diferente a los demás. Está diciendo el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Vive, ama y sonríe. Ahí dice el Señor. Vive para, para darme mi gloria. Ama para mostrar mi gloria. Sonríe para que la gloria de Dios se vea, mi misericordia se vea reflejada en cada uno de, eh, de mis hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué hermosa palabra nos trae el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos, amado Señor, y, y el Señor en estos, eh, nos dice eh, en el nombre poderoso de Jesucristo que Él nos ama grandemente. Nos, eh, nos ama Él nos ama grandemente que a pesar de nuestras valencias Él nos sigue nos sigue amando mira aquí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 mira lo que nos dice fíjense en gran, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos que se nos llame Hijo de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce lo que es nuestro Creador. Por eso hay gente que no, no lo conoce y no sabe qué es el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Y dice cosas que. sin pensar. Entonces ponen cosas sin pensar. Amar a Dios es amar a los demás. Con sus errores, con sus valencias, con sus actitudes. Eso es amar a Dios. Pero si, si tú comienzas a escribir, comienzas a hablar, y comienzas a. a decir cosas, realmente tú dirías. ¿Eso diría Jesucristo? ¿Eso pondría? No, Jesucristo comenzaría a decir, no, esto necesitamos arreglarlo de esta manera. Y vas a ver cómo el Señor va a comenzar a obrar cada día más eh, en tu vida. Eso es tener a eh, Cristo en nuestras vidas. Ser esos hijos de luz. No decir, barbaridades, como lo digo con todo respeto, burradas por, por escribirlas o por decirlas. Entonces, eh, ¿no somos merecedores de lo, que, de, lo, de lo que Dios nos da? Claro que no. Pero su misericordia y su gracia es tan grande con cada uno de nosotros que no la da. Entonces, como yo le digo a mis hermanos, yo me quiero ir. No me quiero quedar. Comienza a trabajar en eso. En lo que te de pronto te está estancando. O te, no te está llevando al próximo nivel. ¿Qué está haciendo que tú no, no vayas al próximo nivel? ¿O qué hace que tú no puedas cambiar de pronto esa forma de ser? Comienza a evolucionar. Ya no estás tomando leche o aquellos que están conociendo hasta ahora el, el evangelio a los caminos del señor bienvenidos pero si tú ya llevas tu tiempo demuestra que eres el sagre fruto demuestra realmente que eres ese hijo de dios demuéstralo no con te, te voy a poner un ejemplo no con decir te quiero pero tus acciones dicen otras no con decir que soy hijo de dios pero tu comportamiento dice otra cosa, que lo que eres en tu casa, también lo demuestres en, en la iglesia. Porque si eres solo en tu, en, en tu casa y demuestras que eres el santico en, tu, en la iglesia, eso no es Jesucristo, eso no es amor, entonces el Señor, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás demostrando? No estás demostrando, no estás siendo ese hijo de Dios, porque realmente, no has conocido al Señor. Que nos falta demasiado, nos falta. Nos falta demasiado. Nos falta demasiado. Nos falta demasiado para llegar a, a ser como Jesucristo. Nunca vamos a llegarlo a ser. Y vamos, y vamos en, en ese día. Pero la misericordia de Dios es grande y poderosa. Que todo lo que nos digan, quedémoslo con lo bueno y desechemos lo malo. En el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más, este, este programa se ha titulado, esta misión, como tú lo quieras llamar, se ha titulado 60 minutos, en 60 minutos, el Señor te está diciendo, ¿cuánto te ama? ¿Cuánto te quiere? En estos 60 minutos el Señor te está diciendo que el, el amor de dios te protege y tú me estás diciendo en serio claro que sí el amor de dios en un hermoso salmo nos dice cuán precioso oh dios es tu gran amor todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas siempre somos protegidos por el señor otra cosa es que tú no te des cuenta pero una vez más la misericordia el amor del señor te está protegiendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú quieres más, yo siempre le digo a la gente que busquemos siempre más lo espiritual, busquemos cada día más lo espiritual en el nombre poderoso de su nombre. Todo esto, lo que está aquí en la tierra, va a quedar. El que se quiera ir se va con todo ese amor, porque realmente tú corres. Ah, conociste, reconociste al Señor como tu Salvador y, y comenzaste a ser transformado, a amar al hermano como es. Cosas injustas, claro que sí, el que hace justicia va a ser el Señor. No, nosotros oremos por ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Ora por ellos, es lo único que tienes que hacer. El Señor es el que se va a encargar de transformarlos, de, eh, transform de convertir esos corazones de sangre de, de piedra corazones de carne y ya y punto hay cosas que uno dice pero por qué no, eh, no, no, no siguen en los mismos vicios, en las mismas actitudes bueno humanamente duele, claro que sí pero hay que dejar que el Señor hombre. uno quisiera que ya, cierto pero si, si el Señor está haciendo algo. Y una vez más, como nos decía al, al comienzo una frase de Charles Spurgeon si un problema te lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese, perdón, ese problema es una bendición para nuestra vida. Un saludo grande que aquí nos, nos está escribiendo extra en sierras. De pronto tú tendrás un problema. De pronto tú tendrás, no sé, digamos, para ese varón. Entonces, hay que, lo ¿qué hace uno? Orar. Por él. Para cuando uno pide que oren por uno, también oremos por él. Él escribe, no sos digno. No somos dignos. Ninguno es digno. Por eso, la palabra dice que que vea a Dios, no llegará a ver se muere, porque somos malos, nosotros seres humanos somos malos, no hay un ser humano perfecto, somos imperfectos, pero cada día que estamos conociendo a Dios, y los que son hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, y cuando tenemos el Espíritu Santo, hay, una, hay algo que ya nos dice, no, no más, no sigas en lo mismo, Ejemplo, hay personas que, cristianos, podamos ver entre comillas, ve, eh, que ya no deberían ver películas de terror, esos son portales. Ya no, ya no deberían verlas. Y al comienzo, cuando eh, comencé a conocer del Señor, yo veía películas de terror y Pero con, ya con el tiempo, el espíritu, como que ya, no, eso no, es, eso no está bueno. Cosas de brujería, algo así, no está bueno. Y so, es que son, por, son portales que tú dirás, pero qué exagerado. No, son portales que tú leas a vidas satanás para que entre en tu vida, en tu hogar y comience mejor. dicho. entonces. Hay que tener cuidado con lo que, eh, con lo que decimos, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y tú estás en la presencia del Señor, Él te va a proteger, como dices dice el mazo, ese hermoso Salmo. Y si tú eres amor, tú, por tus frutos, demostraréis que tú eres ese hijo o esa hija de Dios. No sé cuánto tiempo lleves, puede llevar 20 años. Pero si tú sigues con ese mismo carácter, Conocido muchas personas que en la casa Dios mío Dios mío eso se le, se le sale, sale toda palabra mejor dicho de grosero, pero no soy sino estoy juzgando, sino estoy poniendo un ejemplo. Pero cuando salen en la iglesia, perfectos se creen los perfectos, como que no salen de la iglesia y vuelve. Mejor se parece una matralleta. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y por eso, como nos dice una vez más Mateo, capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, deja a los niños a venir a mí. Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pedan del Señor con amor. Pedan del Señor porque el Señor te quiere dar más amor. Quiere darte más misericordia. Quiere darte más gracia. Quiere darte más fe. Quiere recibir la tuya. Claro que sí. En el nombre poderoso de Jesús, en la gloria y darle la honra a, a nuestro Señor. Oramos por esas personas que nos ven, y como siempre le digo, como siempre lo digo, si son, no limito al Señor, no lo limito, si son cinco días, gloria a Dios. Algo que he aprendido es que no es tanto la, la cantidad, sino la calidad. Y si esa calidad son tres o, do, eh, tres o dos o cinco, gloria a Dios. Le doy gloria y la honra al Padre Celestial. Porque estamos con la calidad. Y cada día de pronto esa calidad se va aumentando. Y si se va aumentando, gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al poder al Señor. Nunca lo vamos a cansar hasta que, hasta que llegue el momento de partir. Hoy estaremos vivos. Mañana no lo sabemos. Pero siempre dale la gloria, la honra y el poder a nuestro amado rey. Dale gracias. Y como lo dice Filipenses, y estamos leyendo en el capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanados. No te afanes. Tranquila, tranquilo. No te afanes en escribir cosas que no tengan sentido. En, en hablar cosas que no tengan sentido, en responder cosas que no sea, tengan sentido, tranquila tranquilo bien pide al Señor en, en ese momento de oración cuando te levantes Señor, que en el día de hoy Señor toda palabra que salga es de bendición todo pensamiento va a ser positivo que todo lo que yo haga sea bajo tu voluntad amado Rey no escribir cosas por escribir ni hablar por hablar Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ruego. Mira lo que, lo que nos está diciendo el Señor. Una vez más. Eh, di, Señor, Padre Celestial, Padre Amado, Padre de la Gloria, que todo pensamiento sea bueno. Que toda palabra sea de sabiduría. Que todo lo que escriba también sea de sabiduría, tu sabiduría, no mi sabiduría de Dios. Y ahí van a ver que somos esos frutos, y por esos frutos los conoceréis, porque esa palabra buena, esa palabra sabia, calma el fuego. Oh, Padre Celestial, Padre de la Gloria, te amamos, te glorificamos, Señor. Según de Corintios 8:9, Jesús dio todo por ti: todo, todo, todo, todo. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegaran a ser ricos. Esos ricos no estamos hablando de plata, de carro, y de casa y peca. Estamos ricos en, en lo espiritual, en su presencia, de sabiduría, de entendimiento, de tolerancia, de fe en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Ser ricos en lo espiritual, llenarte en lo espiritual. Y que cuando venga el Señor en las nubes, nos fuimos porque somos llenos de su presencia y estamos haciendo lo mejor para estar con Él, en el nombre poderoso de Jesús. Si ves cómo el Señor Dio todo por cada uno de nosotros, pero mi pregunta para vosotros: ¿cuánto tú le has dado al Señor? Una crítica al hermano, un comportamiento mal al hermano, algo al que te dio por salirte. Mucho cuidado, y esto es con amor. Esos son los frutos de que nos amemos los unos a los otros, como lo dice en primera de Juan, en el capítulo 4, 7, eh, versículo 7 y 8. Amémonos. Dile a tu esposa, a tu esposo que está al lado tuyo, Dios te ama. Abrázalo, abraza, dale un beso. Dios te ama. Tu hijo, que tengas ahí, A tu familiar, Dios te ama. No eres tú, es el Señor abrazándote, ah, diciéndote, yo te amo grandemente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ámalo grandemente. Colosenses 3.14, ya para ir terminando, mis hermanos, estos 60 minutos se pasan rápidamente. Como siempre lo digo, cuando hablamos de, de, de, la, de todo relacionado con Dios, nuestro Dios vivo de poder, el gran yo soy, en el nombre poderoso de Jesucristo, el tiempo se pasa rápido, pero me gozo. Eh, Colosenses 3.14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Mira lo que nos dice el Señor. Vístanse de qué? no del chisme, todo lo primero que se les salga a la boca ni lo primero que escriban en las redes sociales. Demuestra, demuestra que eres un hijo de Dios. Demuestra que eres una hija de Dios eso es amor tus actitudes demuéstralo cada día, uy, eso es lo que estamos luchando estamos luchando todos los días de nuestra vida no va a haber día que no estemos luchando con esto todos los días de nuestra vida estamos luchando con esto Tienes ese gran amor de Cristo en nosotros pero el pueblo de Dios la humanidad no ha entendido eso humanidad siento como que eh, únicamente quieren es ir al templo, dar presencia y ya cumplir, Señor. No. Hoy, te ha, hoy se ha vuelto con cosas de, se ha vuelto todo religioso. Pero tener a Cristo es comportarnos, amar, sentir a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que a lo malo es malo, que a lo bueno es bueno. Que si nos dan una cachetada, los veo. tú vas a hacer justicia. Y como lo dice ese salvo, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano, haya refugio a la sombra de tus alas. tú hayas a protección yo la hallo todos los días de mi vida y siento que el señor me ha protegido muchas cosas de muchas cosas cuando salgo a la calle Hoy no, no únicamente lo vemos aquí en Colombia es en todo el mundo la maldad se ha incrementado y se va a incrementar más porque está escrito en la palabra son cosas que necesita eh, que la gente vive preocupada, que nos altera. No. Algo que tenemos muy claro, mi esposa y este servidor, es que estamos protegidos bajo la presencia del Señor. ¿Somos prudentes? Claro que sí. Pero que. Todo, todo está bajo control del Señor entregamos nuestras cargas, nuestros problemas todo está bajo control una vez más mi esposa es el servidor cada vez que salimos a la calle sabemos que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas Él nos ama, nos protege nosotros recibimos de esa misericordia, recibimos de esa gracia y hacemos lo mejor no, no, no lo mejor, lo máximo, para mostrarles a las personas que somos esos frutos y por esos frutos estamos siendo conocidos. ¿Y cómo se retribuye eso? Por la manera que las personas nos hablan y nos dicen. Pero no, no se alteran. Viven tranquilos. Es que si nos alteramos y, nos, y, nos, y, y comenzamos a frustrarnos, no vamos a enfermar pero sabemos que hay un Dios vivo y de poder que nos prometió una vida eterna, y lo que estamos haciendo es dejando que el Señor transforme nuestras vidas y es lo que quiere el Señor en, en tu vida en mi vida, en los demás en que dejemos que el Señor controle, tome el control y puedo, como lo dice Mateo en, en el Evangelio de Mateo eh, capítulo 19, eh, versículo 14 seamos como esos niños estamos aprendiendo a ser como esos niños, dejando que de no preocuparnos. Hay cosas que, como humanos, claro que sí nos preocupa. Pero estamos entendiendo que, Señor, entrego mis cargas, entrego mis problemas, Señor. Tú nos amas y tú nos estás amando y tú nos proteges, Padre Celestial. Y como lo dice Colosenses uh, 3.14, por encima de todo, vístanse de amor, es el vínculo perfecto. No somos perfectos, claro que no, nos van a juzgar, claro que sí. Pero no estamos vistiendo cada día amor. Y dando de ese amor que nos falta, claro que sí. Somos perfectos, no somos perfectos, somos seres humanos. que cada día vamos en esa perfección. Cantar es 8, 6, mira ya para ir terminando. Graba como un sello sobre tu corazón. Llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor. Como la muerte, y tenás la pasión como el sepulcro, como lluvia divina es el fuego ardiente del amor. ¿Cómo nos ama el Señor? Nos está diciendo, teme en tu mente, en tu corazón, teme en tu vida, no te separes de mí, te dice el Padre, no te separes de mi presencia, busca cada día, ah, cada día. mira a mi Santo Espíritu en el nombre poderoso de mi Jesucristo Búscalo, búscame más y esa como lo llaman hoy eh, en español esa esa cepa que esa cepa sea esa cepa de oración que sepa que que hay una oración que tienes que hacer que esa cepa se llame cepa de ayuno que sepas que hay que ayunar que hay que ofrendarle al Señor no tengo tiempo. Busca el tiempo, como el Señor te ha dado tiempo para que darte las bendiciones espirituales, darte ese otro día de vida, darte, darte ese, ese día de aliento de vida, en el nombre poderoso. Poder de Jesús. Busca al Señor de todo corazón. Y estamos en, hablando con Jesús Pablo siempre darle la gloria, siempre darle la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Él te ama, eh, mejor dicho, Él nos ama demasiado. El tiempo se ha acabado, pero siempre dale esa gloria y esa honra al poder a nuestro Señor. Te invito a que oremos y ya terminemos esta gran emisión. Padre vale, Celestial, para la gloria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido por aquellas personas, Señor, que realmente eh, no te tienen en su presencia, en que no han conocido ese Dios vivo de poder, en que no han conocido ese Dios que realmente dice que debemos de vestirnos de amor, que es el vínculo más perfecto, Señor, para estar contigo. Yo te pido para el celestial de estas personas que realmente van a la iglesia únicamente a juzgar, a criticar, Señor, ¿sí? únicamente ponen en las eh, en las redes sociales Señor cosas que no tienen sentido dales ese amor inyectales de ese amor Señor oramos por ellos este? claro que no somos dignos este, en el nombre poderoso de Jesús de recibir esa misericordia y esa gracia pero tu hijo pagó un precio hace dos mil años un precio de sangre un precio Señor que nos está haciendo entender que todo no debe ser como antes. Que todo Padre Celestial debe ser diferente. Aquellas personas, Señor, que van en tus caminos, dejen de ver películas uh, de terror, diabólicas, de brujería. Padre, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Que busquen más de tu presencia, que lean más tu palabra, Señor. Que tengan esa comunión en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial. Porque. Siempre hayamos refugio en ti, tú nos proteges en el nombre poderoso de Jesús, amado Señor, y que cada día seamos como esos niños, Señor, sin preocuparnos, sino entregándote todas esas cargas y sus problemas en tu presencia. Amado, rey poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en otra emisión aquí en Hablando con Jesús, Pablo que Dios Medante. El próximo domingo a las 7 de la mañana, bendiciones y que Dios te continúe bendiciendo.